Corazón late unas 100 veces al día y cerca de 3 mil millones de veces a lo largo de toda nuestra vida. Chicos, comentenme qué videos les gustaría ver en el futuro y no se les olvide que quedan pocos días para el sorteo de un iPad mini. Les dejo todos los datos en la cajita de información de abajo. De belleza. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Belita. Para los que no me conocen, si no estás suscrito a este canal, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Chicos, en este video les voy a enseñar unos peinaditos para la escuela. Están súper bonitos, súper fáciles y algunos son medios diferentes, pero seguramente les van a encantar. Si son animadas y atrevidas y aventadas, ah. entonces mándenme sus fotos con estos peinados que les voy a enseñar ahorita mismo. Así que si estás interesada, entonces por favor sigue viendo. Ok, pues vamos a empezar. Primero, coge un pedacito de tu lindo cabello y haz una trenza. Si tienes el cabello cortito, puedes usar extensiones. Sujétalo con una liguita y pásalo por tu frente. sujeta con pasadores y ahora voy a hacer otras trencitas de este lado y hago lo mismo del otro Chicos, a mí me encanta este peinado porque es súper chic y estilo hippie. Si tienes unas plumitas, puedes colocarlas al final de tu trenza y se verá súper cute. Les voy a enseñar un peinado en menos de un minuto. Se los juro. Voy a tomar un broche super lindo, puedes usar uno similar o pasadores, un listón, una flor, etc. Yo puse mi brochecito aquí de un lado de mi oreja. Se ve super bonito con el cabello suelto. Pueden dejarlo así, pero yo voy a trenzar mi cabello porque a veces no me gusta tenerlo suelto. Y si te quieres ver peinada y no te alcanza el tiempo, solo haz dos trencitas, te verás super mona. Solo trencé la mitad y saqué poquito cabello. No sé por qué, pero se me hace divino este peinado. Súper inocente. Ok, este chicos es mi favorito de todos. Ahora van a ver por qué. Aquí solo pasé mi cabello para enfrente para que no se me enrede. Vas a coger un pedazo de cabello y trenzarlo. y hacer otra trenza del otro lado ah, pero aquí hice una trenza torcida y de este mismo lado voy a hacer otra trenzita más Creo que empecé a hacer una trenza tipo fishtail, pero después me enfadé e hice una normal. <ríe> La huevonitis al máximo más uno. ¿Saben qué? Me hice un chongo para que vieran mejor lo que estaba haciendo. Ahora voy a pasar mis trencitas y cruzarlas por mi cabeza y voy a formar una linda diadema. Haz esto con las tres trencitas. Chicos, oh my god, vean qué bello peinado. Si tú tienes luces en el cabello o rayitos, este peinado se te va a ver muy, pero muy lindo. Si tienes el cabello chiquito, entonces puedes usar unas extensiones. Nadie notará la diferencia. Chicos, denle like si a ustedes también les encantó este peinado como a mí. Otra versión de este peinado es hacer una coleta. Porque se ve divina, no saben. Y pues si tienes un examen o algo, puedes agarrarte el cabello. Solo recuerdo de cargar con liguitas. Y listo, vamos con el siguiente. Bueno, para ahorrar tiempo en el video me adelanté poquito. Pero no se preocupen, voy a hacer lo mismo del otro lado. Lo único que necesitas es agarrar un cachito de cabello y voy a dejar este pedacito de cabello fuera. Voy a hacer una trenza. Las sujetas con una liguita y ya que termines, después vas a enrollarlo. Solo que acomoda muy bien y sujétalo con pasadores. Y aunque me gusta cómo se ve el cabello suelto, yo voy a hacer unas trencitas a los lados. Y es todo. Y ahora con estos cabellitos puedes dejarlos enfrente o pasarlos hacia atrás. Se ven super cute. No sé, pero este peinado se me figura como la princesa Leia de Star Wars y un peinado kawaii. Si hacen este peinado, mándenme sus fotos a mis redes sociales. Me encantaría verlos bien vamos con el siguiente aquí vas a tomar más cabellito lindo y trenzarlo agarra un cachito grande y lo mismo del otro lado Lo único que voy a hacer es pasarlo hacia atrás y sujetarlo con una liguita. Si quieren que se vea más cute, sujétalo con pasadores para que no se vea la liguita. Me gusta este peinado chicos, se ve bello, bello y si tienes el cabello chino, mucho más bello. Ahora con un lápiz vas a escribir tu nombre en tu cabeza. <ríe> no se crean, vamos a hacer un zig zag. No vayan a usar una pluma, ¿eh? porque de veras que se van a rayar la cabeza. Este peinado es rapidísimo. Si tienes mucha prisa, usa este peinado y verás lo genial que te verás. Solo dividí mi cabello en dos e hice un chongo por atrás y listo. Ay, ¿a poco no se ve lindo, chicos? Se van a ver bellas, bellas en segundos. Se los aseguro. Y para nuestro último peinado, vamos a hacer otro zig zag. Y sujetar dos colitas. Puedes hacerlo despeinado también si tú quieres, o poner gel, no sé, tú decides. hacer dos chonguitos de los dos lados este pinado es poquito infantil pero es súper divino ¿saben qué? si sí, lo usaría está precioso miren hasta me parezco mi pandita Oigan, aquí les doy las respuestas de sus exámenes próximos, pero shh, no le digan a nadie, ¿eh? Es un secreto. ¿No les ha pasado que en la escuela, dije esto en otro video, pero no se vayan a peinar en la escuela, en el salón, perdón, porque luego sus profesores les van a decir, esto no es un salón de belleza? ¿No les ha pasado, chicos? A mí siempre me pasaba. Siempre, siempre, siempre, siempre. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantaron estos peinados. A mí siempre... Me ha gustado peinarme para la escuela. Bueno, eso digo. Pero la mera hora termino con un chongo y es todo. Y bueno chicos, espero que estén súper bien. Comentenme cuál peinados les gustó más. Dale like a este video si te gustó. Y chicos, nos vemos en mi próximo video. Adiós.